Bueno, soy Joaquín Wagner, soy uno de los socios fundadores de Trego y estamos acá en nuestras oficinas del barrio de Chacarita. Cada equipo, como que fue adueñándose de un espacio, pero no, no hay espacio definido, son simplemente es una casona antigua a la que le pusimos un, bastante amor y son espacios libres que cada uno ocupe. Hoy estamos en un formato de open office que cada uno viene cuando quiere. Hay equipos que vienen muy seguidos, otros vienen cada tanto, pero como que cada uno se fue dañando una sala, ¿no? no están predeterminadas. Nuestro usuario hoy es más eh, una empresa, viste. nosotros nos, nos fuimos eh, girando más hacia un negocio B2B, con lo cual si bien tenemos la app que se puede bajar el usuario y la, la experiencia entendemos que es muy buena, eh, la experiencia fuerte hoy la tiene la empresa trabajando con nuestra plataforma en una web donde puede hacer un seguimiento total de todos sus envíos y pedidos para, para saber dónde están, si se entregaron y cómo se entregaron. Y tenemos aproximadamente en Argentina unos 800 clientes. Soy Micaela Miodovnik, soy jefe de operaciones de entrego en la TAM. El equipo de operaciones de entrego eh, hoy tiene 45 personas aproximadamente. Está compuesto por un equipo que está para México y Colombia basados en las distintas eh, ciudades y un equipo en Argentina que soporta la operación local, equipo que trabaja en la oficina desde el lado operativo eh, y equipo físico en el centro del de, depósito o crossdoc, que maneja la operación digamos, más presencial que lo que lleva el movimiento de paquetes en el día a día. Hoy en día hay más de mil repartidores que, que reparten por mes en la, con la aplicación. Sumados los repartidores que van al depósito o que trabajan con colectas y los repartidores que hacen servicios de on demand o repartos por hora.